You don't know Hola cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez estoy grabando desde el evento Too Much Event que es un evento nuevo al cual me invitaron para que yo hiciera un video y esta es su primer ronda que empezó el 28 de agosto y termina el 16 de septiembre, así que aún hay varios días para que puedan venir a conocerlo, puedan recorrerlo y ver todos los productos exclusivos y geniales que nos tienen los creadores que están participando, incluso hay un regalito de la tienda 28LA, que es una cartera o bolsa que puedes llevar en la mano, así que también lo pueden tomar con el grupo que es totalmente gratis, yo les voy a dejar un pequeño recorrido por el evento, por los stands, para que puedan ver un poco de lo que pueden encontrar aquí, y ya vieron igual eh, todo lo que llevo puesto, excepto el cabello, es de este evento, lo pueden encontrar aquí, a mí me encantó el vestido que llevo, me gustó mucho el diseño que tiene y el color así el rosita combinado con gris me gustó mucho. Y bueno, pues todos los productos están muy buenos. Así que los invito a que pasen. Ahora sí me despido dejándoles con el video y nos estaremos viendo en uno próximo. Besos.